Quiero invitarles ahora a que puedan abrir sus Biblias en el libro de jueces, capítulo 6. En esta mañana vamos a, a meditar en 40 versículos que están en este libro. Así que por favor abran sus Biblias en jueces, capítulo 6. La historia que vamos a ver aquí en este capítulo parece que fuera una vieja película. ¿Por qué? Porque repite el mismo argumento que hemos estado viendo en los cinco capítulos anteriores. ¿No? Es verdad, una vez más, que hay un ciclo que se va repitiendo en el libro de jueces. A este ciclo le hemos descrito como el ciclo de pecado. Y una vez más este ciclo que se había completado en el capítulo 5 y trajo paz, pero una vez más ahora ha empezado otra vez este ciclo. Este ciclo de pecado en el pueblo de Israel. ¿Cuál es este ciclo? Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios, por tanto, los castiga con los pueblos a cuyos dioses ellos han, están adorando. Ante la angustia que están viviendo, claman a Dios. Entonces, como respuesta al clamor de ellos, Dios levanta a un juez o un libertador, quien de manera milagrosa libera al pueblo de la opresión. Finalmente viene la paz no sobre sus pies. Ese es el ciclo de pecado que constantemente estamos viendo en el libro de Fuerzas. Y es proba probable que también o nosotros estemos viviendo en este ciclo. Este ciclo que ha vuelto a empezar en el capítulo 6, seguramente conforme veamos las siguientes historias, va a volver a repetirse. A diferencia de los otros jueces, nosotros nos encontramos con la historia de Fedeón que es contada en más de 100 versículos. Es la historia más larga. Y tres capítulos del de libro de jueces abarcan esta historia. Como les digo, es la más larga que encontramos en el libro de jueces. Que de él, ¿saben? Es el único juez cuyas luchas personales con usted están registradas. Es interesante. No vemos en los otros jueces que ellos digan sus pensamientos no, o conozcamos sus pensamientos porque han salido de su lado. En cambio, en este juez, nosotros podemos ver los pensamientos que han sido expresados en palabras. Hay muchos pensamientos que. Bueno, saltan a nuestra mente, ¿no? y solamente se quedan en nuestra mente, porque si decimos esto, los demás podrían decir que somos faltos de fe, podrían pensar que nosotros no tenemos confianza suficiente en el Señor. Pero en el caso de Jehová, aunque así se lo ha catalogado como un puesto incrédulo, y parte de fe por, por todo lo que vemos en su historia, él hizo sus pensamientos en voz alta y por eso nosotros conocemos esos pensamientos y probablemente son tus propios pensamientos cuando estás atravesando situaciones difíciles. Jesús nos diría, no así como le dijo a Tomás cuando estamos en este tiempo de gravedad y estamos pensando que tal vez de cada uno de nosotros, pero eso es diría y la aventura de los que creen sin ver Saben, esta es la mayor batalla que libramos en el día a día y más cuando estamos atravesando un tiempo de escuridad, de circunstancias en nuestra vida que están volviendo todo el mundo alrededor, tristeza y sufrimiento. ¿Quién no ha atravesado por este barco? Y eso es lo que vemos con el libro de Dios. Quiero leer los 40 versículos de este capítulo y luego quiero responder a cuatro preguntas que encuentro en este pasaje. Algunas de estas preguntas son preguntas textuales, ¿no?, que salen de los labios de Perón. Otras, están interpretando las palabras y afirmaciones que él está haciendo, que no dejan de ser preguntas. Probablemente, ¿no?, pueden ser tus preguntas. Y si son tus preguntas, espero que traiga consuelo y aumente tu fe en el Señor. He titulado a este sermón, El Señor contenderá por su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué este título? ¿Saben? Me hizo pensar mucho lo que dice el papá de Fedeón a la gente que quiere matar a, a su hijo por ayudar el altar de Baal y de Acera. En el versículo 31, para defender a su hijo y enfrentar a estos hombres que lo quieren matar a Pereón, el papá de Pereón dice los en el versículo 31. ¿Acaso van, van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Miren lo que dice. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. ¿Qué Dios sería el nuestro si no puede contender contra los dioses falsos y salvar a su pueblo? ¿Qué Dios sería el que estamos siguiendo si no es capaz de luchar por nosotros y apartarnos de la impiedad y salvarlo? Por eso titulado de esa manera, nuestro Dios no es como Baal, nuestro Dios sí ha contendido. Por nosotros para salvarnos por el Así que por favor, acompáñenme con su vista. Voy a dar lectura a los 40 versículos. Estoy utilizando una, una Biblia de internacional. Dice de esta manera. Puede ser que sea un poco diferente a la que tienes. Si tienes la ley de la ley. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los marianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los nadianitas que los judauritas se hicieron escondidos en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los judauritas se traban, los nadianitas, amalecitas, otros de pueblos del oriente, venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los marianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los Marianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, diosa de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije. Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los camudeos en cuya tierra vive. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vivió y se sentó bajo la encima que estaba en mi contra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abioser, hijo de que De su hijo, estaba brillando trigo en un lagar para protegerlo de los marianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Cedeón, le dijo, «El Señor está contigo, el valiente». Pero, «Señor», replicó explicó «Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decía, «El Señor nos sacó del cuida? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Mariano. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Mariano. Yo soy quien te envía. Pero, Señor objeto de hoy, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manifés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió. Y derrotarás a los marianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si no he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo y respondió Tebeón. Que luego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le de dijo el Señor. Tebeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina, hizo panos sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encima. El ángel que Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, y ponlos sobre esta boca y le el caldo. Y así lo hizo que de él. Entonces, con la punta del bastón que le daba en la mano, el ángel del señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de las rocas salió un fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Fedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor, y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor me dijo: Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces le de hoy construyó un altar al Señor, y le llamó, el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra, se encuentra en otra de Adelcer. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un perro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años. que rima al altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el puesto con la imagen de la diosa será que está junto a él. Luego, sobre la encina de este lugar, de el construye un altar apropiado para el Señor y Dios. Toma entonces la lengua del poste de acera que y ofrece el segundo coro con un holocausto. Pero él llevó a diez de sus siervos, e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, los pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa será estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar que sido construido. Entonces se preguntaron en un otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión que de un tipo de coasco hizo. Entonces los hombres de la ciudad que siguieron a Foaz, ¡Saca a tu hijo! que pues de morir! Porque destruyó el altar de Baal y desligó la imagen de acera que estaba junto a él. Pero Foaz les respondió a todos los que lo amenazaban, ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, Puede poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Kedeon, y el Baal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los mayanitas y amalecitas de otros pueblos del Oriente, se aliaron y cruzaron el cordán, acampando en el valle de Kedron. Entonces Kedeon, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de ablacer, fueron convocados a seguir. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándoles para que lo siguieran, y además los envió a hacer Sabilón y Neftalí, de modo que también estos se le vinieron. de le dijo a Dios, «¿Puedes salvar a Israel por mi convicto? Como has prometido, mira, tenderé un vellón de dan en la hora sobre el suelo». Si el bocillo cae sobre el bellón y todo el suelo alrededor que la secó, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto que me Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón para sacarle el bocillón y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, «No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más». Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de vacío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco mientras todo el suelo estaba cubierto de vacío. Recuerdo que la primera vez que oí la historia del era un niño, yo admiraba como niño la valentía admirar a cómo ha vencido con un pequeño ejército, a un ejército mucho, mucho, pero mucho más numeroso que ellos. Posiblemente hemos escuchado tanto esta historia que probablemente hemos perdido el impacto sobre nuestras vidas. Te dije que quiero responder a cuatro preguntas, hermano. Las preguntas, ¿saben?, cuando uno hace preguntas, las preguntas son el diagnóstico del problema. Cuando nos estamos haciendo preguntas, estamos diagnosticando un problema que hay dentro de nosotros. Y si tenemos un diagnóstico, es la mitad del genético para el problema que estamos enfrentando. Así que en este texto yo veo cuatro preguntas que hace y como les dije, algunas son textuales, están en el texto. Lo primero, La primera pregunta que nos tenemos aquí. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Por cierto, es el primer punto de este sermón. Y es la primera pregunta que vamos a responder. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo nos sucede esto? Es, es posible que también sea tu pregunta hoy. Y para ti, quizás la respuesta no es tan fácil de conocer. En el caso de Fedeón, vemos que el mismo texto va a responder a esta pregunta que él está haciendo. Entendemos, por tanto, que frente a esta pregunta en nuestra vida, algunas veces vamos a poder con mucha facilidad, facilidad identificar la respuesta del por qué estamos sufriendo. Si el Señor está, entonces ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy viviendo una, una serie de problemas en mi vida? ¿Saben? La mayoría de las personas piensa como los discípulos en Juan capítulo 9, ¿no? versículos 1 al 3, cuando ellos están viendo las penurias de un hombre ciego, de un hombre que ha nacido a su ciego. Ellos lo ven, entonces ellos no inmediatamente, de acuerdo a lo que han aprendido en su tradición, ellos entienden, asumen que la explicación al sufrimiento de este hombre ciego solamente tiene dos posibles respuestas ellos ¿No? asumen, ¿no?, que la severa es el resultado del pecado del hombre, o es el resultado del pecado de sus padres. Muchos piensan de esa manera, los discípulos, el judío pensaba de esa manera, que el, el suplimiento es el resultado del pecado, de uno mismo, o tal vez de, de, de, del padre. Por eso a Jesús le dicen, cuando ven a su este hombre ciego, le dicen, «¡Quién ha pecado!». Él o su padre para que él masca ciego. Y Jesús va a desarmar esa, esa confusión. Jesús les va a decir, no siempre es así. Ni él ni su padre han pecado para que él más ciego. Jesús les dice, es para que Dios sea glorificado. Jesús le va a la vista. Este para que Dios sea conocido. Por eso, por tanto, frente a la pregunta, ¿no? si Dios está con nosotros, ¿por qué sufrimos? No siempre la respuesta puede ser tan fácil de encontrar como en el caso del cielo. No, no es así. O como en el caso de Quebeón. Asumir que los problemas son el resultado del pecado es, pues, hermanos, encuadrar una respuesta porque no siempre va a ser así. El razonamiento de ellos, aunque es cierto en cierta manera, estaba totalmente equivocado en ese caso. Saben, hay, hay un vínculo directo entre el, entre el pecado de una persona y el sufrimiento. Hay un vínculo directo, existe. Pero no siempre es la respuesta directa a las situaciones que estamos viviendo. No siempre es así. Los discípulos están dejando es al pensar que, hay, que esta es la única respuesta que podría haber. Pero hermanos, debemos considerar lo siguiente. En este mundo, algunas personas sufren mucho menos de lo que merecen por sus pecados en tanto que otros soportan una mayor proporción de sufrimiento. Notan que no siempre es, es algo directo. También, ¿no? Esta desigualdad, ¿no? Veía esta desigualdad, David, y no le reclama a Dios en el Salmo 94.3, que está diciendo, David, a Dios, al ver esta desigualdad, ¿no? ¿Hasta cuándo, señora, ¿Hasta cuando se eso los sentidos? Porque hay una, hay una desigualdad en cuanto al sufrimiento. No sufrimos lo que deberíamos sufrir de verdad. Pero algunos que más que Y aunque digamos hemos pecado, no, Dios no nos, no nos envía un sufrimiento en proporción al nivel de pecado que hemos cometido. Puede haber esa desigualdad. Algunos seguramente se han, se han preguntado, pero yo solamente me he equivocado en esta decisión, y estoy pasando por este valle de sufrimiento. En cambio veo a otra persona que ha hecho cosas muy terribles, no solamente a uno, pero él apenas tiene un que tengo un tumor. Así que hermanos, lo primero que debemos considerar es que no siempre es tumor, en proporción al pecado que hemos cometido, aunque hay una violación Hay otras ocasiones en que sufrimos inocentemente a manos de otras personas. Cuando eso ocurre, somos víctimas de injusticia. ¿Cierto? Otras personas nos hacen sufrir, nos hacen maldades. Entonces, en ese caso, somos víctimas de injusticia. Pero esa injusticia, hermanos, sucede en un plano horizontal, en este plano horizontal. Nadie sufre jamás injusticia en el plano vertical. Es decir, nadie sufre jamás injustamente en cuanto a su relación con Dios. Jamás puede haber injusticia en cuanto a nuestra relación con Dios. Jamás podríamos acusarle a Dios de injusto, pero en el plano vertical puede haber injusticia y podemos ir a manos de otras personas. Escuchen, por favor, en lo que respecta nuestra relación con los demás, puede ser que tú seas inocente. Podría ocurrir eso, podría decir que yo estoy sintiendo y soy inocente, no he hecho nada. Y podría ser cierto, pero en cuanto a nuestra relación con Dios, ninguno de nosotros somos una víctima en el Señor. No lo somos. En cuanto a ti. Dice en el versículo 12, Nada dice la, la aparición delante del Señor, donde dice a Pedro: El Señor está contigo, pero quiero La respuesta de Judeón no se debe esperar. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo nos sucede esto? ¿Por qué estamos pasando? En el contexto de Israel, los primeros versículos nos dicen, nos cuentan la situación de Israel. Los seis primeros versos no nos dicen lo que ellos están pasando. Y el versículo seis resume la miseria que ellos están viviendo. Ha habido otras ocasiones en que han pasado por un valle de sufrimiento de ocho años nueve, un poco más, pero aquí es aquí es más corto, es más corto, pero tal es el sufrimiento que ellos tuvieron que el 6 dice de esta manera, era tal la miseria de los israelitas por causa de los marianitas que ellos clamaron al Señor pidiendo ayuda. Siete años habían soportado esta situación a manos de, de estos pueblos. Este pueblos de Madrián eran descendientes de Abraham y Sepura, del matrimonio de, del segundo matrimonio de Abraham. En cierta manera eran parientes suyos. Pero ellos habían mostrado hostilidad aún desde el tiempo de Moisés, ¿no? cuando ellos estaban dirigiéndose a la tierra prometida. Entonces habían mostrado su hostilidad. números 31 nos cuenta esto. Y ellos habían vencido a estos pueblos. Entonces, probablemente el resentimiento de ellos, ahora que han pasado 200 años, está haciendo que ellos ahora, que tienen el poder y tienen la fuerza, los pues estén oprimiendo a tal punto que su situación es miserable. Es la peor opresión que han vivido hasta ahora en esta tierra. El pueblo prácticamente está muriendo de hambre y se ven obligados a esconderse y ocultar la poca comida que tienen en cuevas. Y ellos mismos tal vez están viviendo en cuevas, han hecho cuevas para protegerse, por es la miseria en que están viviendo. Dice que cuando estos pueblos, que eran nómadas, tenían esa su piedad, como las langostas, dice, no dejaban nada, eran numerosos, los ellos eran tan numerosos como las personas, no los podían contar. Pero ellos tenían como una plaga de langosta la que acababa todo lo que ellos tenían. Por eso prácticamente los están muriendo de hambre. Es terrible su situación. Entonces, frente a esta situación terrible, el de un que visitado hace la pregunta: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Les dice al principio que no siempre la respuesta es fácil y directa en nuestro caso, pero en el caso de Perón, la respuesta está ahí. Dice que les ha mandado un profeta antes de la aparición de ángel, ¿no? Ha mandado un profeta que les ha dicho, versículo 7 dice, Así dice el Señor, Dios de Israel, Dios a tu detectó, y los libró de su poder, también los libró del poder de todos sus profesores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles tierra. Y les dije, no soy el Señor, su Dios, no adhieren a los dioses de los amudeos en cuya tierra viven. Y el texto dice el versículo 10 al final: Pero ustedes no, no obedecieron. Ahora notan, ¿dónde está la respuesta? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué están sufriendo ellos? Por su desobediencia. Por su idolatría. Dios les dijo que no deberían poner su confianza en otros dios. Pero ellos están diciendo, pero ahí hay una diosa de la fertilidad, acera. Tan importantes hijos para nosotros y que nuestros hijos tengan hijos y seamos numerosos. ¿Qué tal si, si, esa, si no le adoramos a esa diosa? Entonces no vamos a poder tener hijos. Lo haremos por si acaso. No estamos abandonando a Dios, pero vamos a poner nuestra confianza en la ciudad que la diosa de la hostilidad. O Baal y otros dioses. ¿no? Estos pueblos tenían muchos dioses cada dios estaba encargado de cierta área de su vida. Agricultura, protección, el Dios de la tierra. Pero por si acaso pondré mi confianza en ellos. No, no estoy dejando a Dios, pero necesito estar protegido. Ellos habían decidido poner su confianza en los Por tanto, estaban de la vida. Hermanos, en nuestra actividad, a veces nosotros vemos que no es Dios para nosotros, así que estamos poniendo nuestra confianza quizás en la seguridad de un negocio, de un trabajo, de tal manera que es tan importante para nosotros, que no nos da tiempo para servir al Señor, que no nos da tiempo para compartir el Evangelio con otros que no nos da tiempo para cuidar a nuestros hijos y enseñarles acerca de Dios, que no nos da tiempo para estar en la comunión de los hermanos y crecer juntos, perdir juntos. ¿Por qué Porque en nuestras y en estas áreas el trabajo no es malo? Pero cuando tú has puesto toda tu confianza, tu seguridad en el presente y tal vez cuando seas de equipos porque no de nuestro trabajo tu seguridad probablemente eso es un Dios en tu vida, porque estás diciendo Dios no es lo suficiente para mí en muchas áreas de nuestra vida podríamos notar nosotros con claridad los Dioses que se están algunos piensan, si solamente mi relación sería mejor, si solamente mi esposo o mi esposa fueran alguien comprensivo, alguien diligente, alguien que cocina mejor, alguien que tal vez tiene todo limpio, todo ordenado, entonces yo si no estaría enojado y podría así servir mejor al Señor, estaría bien, pero como no pienso de puedo pasa esto, lo otro están poniendo su voz en una relación en una estabilidad cuando esa situación deberíamos llevarnos al Señor a depender de Dios saben tan caído dijo que nuestro corazón es una fábrica de pues en el que constantemente nosotros hacemos vivos en nuestra vida y podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos viendo que eso está ocupando un lugar no muy importante en todo lo que nosotros hacemos. Cuando eso determina muchas de las decisiones que tomamos. Probablemente estamos sirviendo a un de Dios indica que en el así. ante la pregunta por qué, estoy que falso de su laquías. De su pecado en este, en este caso en el que creo, hay una directa relación entre su sufrimiento y su pecado. Y puede ser que nuestro caso, esa sea la, la relación directa. Cuando alguien está sufriendo del estómago, digamos, tantos dolores y dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Tal deberíamos preguntarnos, ¿cuán responsables somos? En, en cuanto a cuidar el templo del Señor que es nuestro cuerpo ser cuidadoso en otras situaciones pero hermanos por favor necesitamos meditar en cuanto a nuestra vida en cuanto a la idolatría. quizás lo que estamos viviendo es el pecado justamente del pecado en nuestra vida pero no, no siempre hay esa relación directa por favor, no confundas, no pienses que todo lo que está mal en tu vida es resultado directo del pecado, de un pecado que sé que no siempre ocurre eso. Por eso necesitamos meditar necesitamos siempre que el Señor, en medio de su Espíritu Santo, pueda ayudarnos a entender. Y si es pecado, el que de conflicto. Eres el que el título siguiente ténganse en mente que, desde una perspectiva bíblica, el sufrimiento está intrínsecamente relacionado con la condición caída de este mundo. No había sufrimiento antes del pecado. Entiendo que la Escritura dice que el sufrimiento en este mundo es parte del conjunto del juicio de Dios. En cierta manera está diciendo que no estaríamos sufriendo si no hubiera entrado el pecado desde el principio, entonces ¿no? el pecado es la razón de todo lo que ocurre en nuestro, en nuestro mundo. Y como él dice, es parte del juicio de Dios. Pero miren lo que dice. Dios permite el sufrimiento como parte de su juicio, pero también lo usa para nuestra redención. Para moldear nuestro carácter y edificar nuestra fe. El Señor, incluso en medio de lo que pasamos, él no ha perdido el control. Él tiene buenos propósitos, aún en medio de los fallos que vivimos. Él tiene de nuestro ¿Sí? como de moldear el carácter y edificar nuestra fe. Si no conociéramos sufrimiento, no valoraría la esperanza en esta redención tan de Dios. No valoraríamos el hecho de querer mirar por encima de la ventana, por encima del sol a la cuando el Entonces, en su instancia, hermano, puede no ser un acto de castigo por parte de Dios. En cierto sentido, puede ser también que Dios te esté honrando con un llamado a sufrir por causa de la justicia, para que también podamos participar en las pruebas que fueron parte del ministerio de Jesús. Jesús dijo, «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los influje, Dios persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y lénse de judio porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también te exigieron a los profetas los que los precedieron a ustedes. Si es una injusticia, estás viviendo. Como te decía, jamás hay injusticia en el plano vertical en cuanto a Dios. Pero si estás viviendo una injusticia en el plano vertical, pon tu confianza en él. Guardian que Dios te no haya amado. ¿Eh? A, a sufrir, ¿eh? a hundarlo en ese sufrimiento. Y recordando las palabras, ¿eh? ¿Eh? Este es que ¿eh? Dios, serán ustedes cuando suben por mi causa. Así que cuando nos hagamos la pregunta, si Dios está con nosotros, este es no es porque Él nos ha abandonado, no es porque no quiere nada más que nosotros. Agradecemos de la gracia de Dios para hacerte de Dios. Para recordar dónde quieres encontrar al Señor. Respondamos mandamos la segunda pregunta. Él está diciendo: si el Señor realmente se preocupa por nosotros, ¿cuién? si Él nos ama, si el Señor nos amara, nos libraría de dolor. ¿No? es el, el segundo razonamiento que vemos, ¿no? Si él nos ama de verdad, no puede librar el dolor. Y se pregunta, bien, ¿se preocupa de verdad por nosotros? Esta, esta pregunta sirve de interpretar las palabras de Fedeón en el verso 13, donde dice, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La conclusión de que de él no se puede esperar, pues inmediatamente dice, la verdad es que el Señor nos ha desamparado. La Biblia de las Américas traduce, nos ha abandonado. ¿No, ¿No ves una fuerte acusación contra Dios? Porque en medio de esta afirmación que él está haciendo, le está acusando a Dios de no ser fiel a sus promesas en medio de esta pregunta es pues una confrontación si nos amara no dejaría que esperan de verdad se preocupa por nosotros porque vamos a amar a veces los niños son así ¿no? chantaquistas si me, si me amas mami entonces me vas a dar esto parecen las palabras de un niño chantaqueando a Dios diciéndoles que nos amas no nos dejarías ir te preocupas de verdad es pues confusión de la el señor nos ha visto separado por tanto no nos ama no quiere nada que nosotros. de verdad no nos ama sino que nos piensa es inocuerte. él está razonando de esta manera si dios estaría con nosotros veríamos esas maravillas de las que nos hablaron nuestros padres ...pero lo único que vemos es simplemente miseria... ...por tanto Dios nos ha abandonado. Es el mismo razonamiento que todo el mundo de mi Esos hermanos son bendecidos, todo les sale bien... ...tienen una familia, un buen trabajo, nadie está enfermo en su casa... ...pero a mí nada me sale bien. ¿Por qué no tengo esas bendiciones?... Ya han hablado tanto de que Dios ama, cuida, bendice, da paz. Nada de eso puede ver en mi vida. Y podemos llegar a esa misma conclusión. Por tanto, la verdad es que Dios me ha abandonado. ¿Es verdad esa conclusión de que ¿Es verdad, digamos, que en algún momento tú llegaras a una conclusión eso? ¿Es verdad que Dios te ha abandonado? ¿Eh? ¡No! ¡No lo es! La prueba está en el mismo texto. Pedro ha recibido la visita del Señor. En el mismo texto, implícitamente, podemos ver la respuesta a esto. No solamente les ha dicho que está mal por medio de un profeta, sino que el Señor, el ángel del Señor ha venido, dice ayer en encima, y se ha presentado delante de Pedro por tanto, está diciendo, Dios no te ha abandonado. No nos ha abandonado. ¿Y libro? Pues para ti, él dice lo siguiente. Dios no comienza a salvarnos porque nos arrepentimos. Nosotros nos arrepentimos porque él ha comenzado a salvarnos. Y eso es lo que vemos aquí. Ni siquiera se daban cuenta de su pecado, que ni siquiera ellos se daban cuenta que de, de, de Dios ha estado todo el tiempo ahí. Dios ha venido, está empezando a salvar, les ha dicho lo que está mal, pero es más, Dios ha venido. En el siglo se dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la que estaba en otra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Su hijo que estaba criando trigo en un lagar para protegerlo de los mayanitos. Es una visita inesperada de Dios. No hay cánticos. No hay oraciones, no hay ofrenda, que simplemente está trabajando, está escondido, por si acaso, vinieran los mañanitas a conquistar el poco trigo que tiene. Y no es cualquiera visita. Podemos decir en verdad que fue el mismo Señor quien los ha visitado, quien ha visitado a este hombre. Ya que, ya que en las palabras del ángel del Señor, nosotros podemos darnos cuenta de esto, porque el ángel del Señor habla como el Señor. Versículo 14 dice, El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes, y salvarás al Israel del poder de Matián. Yo soy quien tendría. Versículo 16: el, el Señor respondió, Yo estaré contigo. Versículo 22, Cuando Pedro se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor, mi Dios! ¡He visto delante del Señor cara a cara! ¿Quién era quien le visitó a de un sabe por las Escrituras. Éxodo 33, 20 dice, No podrás ver, mi rostro porque no verá el hombre y vivirá. un sabe esto. Por eso en el versículo 22, en seis, 6, 16, ¿No? ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. ¿Quién era quien le ha visitado? ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Por la forma como hago, ¿Por lo que dice yo de hoy? Es el que es el mismo Señor. que le ha visitado hoy? Frente a la pregunta, ¿realmente Dios nos ama? Si Dios nos ama, ¿por qué nos hace pasar por estas situaciones La respuesta es sí, Dios nos ama. Él nos ha visitado. Así como le ha visitado a Jerónimo, Dios nos ha visitado. Dios hecho hombre nos ha visitado. A estas visitas en el aquí del Antiguo testamento se le llama teofanías yo recuerdo que ¿no? hablando con mi hermano Franz Él explicó esto de las teofanías La teofanía es una manifestación Incibio de Dios Y Cristo es la manifestación Permanente O esta la permanente De Dios, Jesús No sabemos Que es Jesús? Él la visita Para lo que es el Señor Y me ha visitado por eso dice, ¡Ay, de mí. Algunos que no creen que el ángel del Señor es el Mesías preencarnado. Esta conclusión, aunque no es demostrado de manera absoluta, es perfectamente suelta, ya que nadie ha visto jamás a Dios. El único Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1, Dios realmente se perdió. Él le visita a su pueblo, le visita a todo hombre. Y nos ha visitado a nosotros. El nacimiento de Jesús, su vida, su muerte en la vida. Una resurrección es la muestra más grande del amor de Dios, de la preocupación de Dios en el Señor. El apóstol Juan, dice en el, en el, en el, carta, el primer acto, en el versículo 14, dice, que aquel que que carne, que habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del infierno del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 3, en este mismo libro, en el versículo 16, dice, es un texto conocido, porque de tal manera no Dios al mundo es que ha dado a su para que todo aquel que, en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos años, la muestra del amor de Dios, Cristo en la cruz, en su obra de Dios, pero no nos abandonar, Así que si estás pasando por un momento difícil y piensas que Dios te ha abandonado y no te ama lo suficiente como para librarte, quiero decir que tu Dios sí te ama y, ha, y te ha librado del dolor, del sufrimiento más grande y posible. Lo que vives ahora es temporal. Lo que pasas ahora es temporal el perder el olvido, el dejar de ver, el sufrir con en la enfermedad, el tormento de una violación, la indiferencia de hijos que queremos que sean creyentes, para vez no los son. Los experimentos esos van a terminar, se van a acabar en una funda. Pero si no has conocido al Señor, si no has reconocido que eres un pecador, y Él no es... Un salvador, esos sufrimientos se van a multiplicar por miles cuando vivas lejos, porque es una esperanza por la eternidad. Dios nos salve grave. Y el sufrimiento más terrible que es la muerte de Dios. Dios nos salve. Veamos la tercera pregunta. ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Pero en el versículo 15, Pedro hace una pregunta. ¿Cómo voy a salvar a rey siendo el más débil? Esta pregunta ¿no? está diciendo en el fondo, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Mi plan es débil, es que la tribu de Manasés, por si acaso es Manasés, Dios, yo soy el más insignificante en mi familia. Yo no sé cuán cierto es esto que Pedro está diciendo. Porque después, versículo después, le vemos a él con diez siervos suyos, ¿no? Destruyendo este altar a Baal y a Acera, y sacrificando un toro. No sé cuán cierto es que él pero sus palabras, por lo menos aquí, está diciendo, Señor, ¿sabes? No soy de Manasés, no es una tribu importante, es una tribu pequeña. Y yo, bueno, mi, mi, mi tribu, yo vengo de una familia también pequeña verdad sabes lo que estás haciendo? Por si acaso, quizás, tú no sabes, soy de Manosés, soy el más pequeño, yo no soy un deguero. Me estás, estás viendo, lo que yo estoy haciendo no es practicar con una espada. Estoy tratando de mover trigo en este lugar. Soy un agricultor ¿tú sabes lo que estás haciendo? En el fondo, es lo que estás diciendo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes la primera y segunda pregunta que se que cuestiona la preocupación de Dios por su cuerpo? Ahora esta tercera pregunta cuestiona la sabiduría de Dios al elegir como el libertador de la nación. Sabes Dios, conoces, de conoces? De y te ves preguntando ¿no? por qué a mí, Señor, por qué daremos la dispuesta como tu ¿no? levante nuestra moral, levante nuestro amor! Él el... El es como hemos visto en cuanto a los atributos de Dios. ¿Sabes qué es mi Él no puede tomar una decisión equivocada. Él no puede llamar a alguien de manera equivocada Claro, si Dios lo conoce. Él es un predicador. Alguien, a BWC, perdón, escribió los bien. Todos los actos de Dios se realizan con perfecta sabiduría. Primero para su propia gloria y luego para el mayor bien del mayor número durante más tiempo. Está diciendo todo, no sé lo que está en la mente de, de este líder, ¿no? Desde, Desde la perspectiva... Pero uno está pensando, el libertador, el que va a liberar al pueblo, debe salir de salir última, una, una tribu que sea fuerte e importante en Israel. Y además, esta persona debe ser un hombre de que y, y el más guerrero. A veces estamos tentados a decirle a Dios cómo puede resolver los conflictos que nos aquejan. No solamente queremos que desaparezcan, sino queremos decirle cómo debe hacerse somos tan parecidos a este hombre. Pero el Señor, en el versículo de respondió, tú no te a los problemitas como si fueran un solo hombre, porque Dios está contigo. Me está convirtiendo, me está diciendo, no estoy equivocado, eres el hombre que he elegido. Ciertamente eres débil, todos son débiles, pero la fuerza no está en ti, no está en el número de deseos la fuerza para la liberación está en Dios. Por eso el versículo 16, Yo estaré contigo. Cuando Jesús envía a, los, a, los, a sus seguidores, les pues dice, ¿no? cuando los envía por todo el mundo a predicar el evangelio, ¿no? ¿no? la eficacia, y el cumplimiento de esta misión no va a estar en la diligencia de estos hombres. Ciertamente los pues, tienen que ser diligentes, tienen que esforzarse pero el éxito no está en la fuerza y dedicación de este tema. Es el versículo 19 de, este de Mateo del tiempo, Por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas por ser mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, el mensaje de Evangelio va a llegar a todo el mundo, no por la fuerza, dedicación y compromiso de los que son enviados, sino por la fidelidad del que envía. Ay Dios, por eso le dice, yo estoy contigo, yo soy el que te manda. Es cierto, no puedes, pero yo estoy contigo. A nuestras mayores luchas que tenemos en cuestionar están dentro de la fe. Están dentro de nuestra paz. Siempre estamos pensando que si algo este haga de con nuestras está bien con las descones. Comprometemos no podemos cambiar. Pero pensamos que la fuerza puede estar en estas destrucciones. En estos momentos, no está. Están las promesas del Señor. La fecha prometida no es para el pacto. No puedo acabar con eso. No puedo. Enseguir el padre Vangel. Está en el Señor, Él nos ha dado de su espíritu y él ha concluido lo que ha dicho, Nos ha concluido por ti. A mí me está expuesto. Pero miren lo que vemos en la posible distancia de la cual. Nos cuenta que Jebeón pide una señal para asegurarse que realmente el Señor habla. ¿No? Generalmente nosotros pedimos garantías cuando dudamos de las personas. ¿No? Si alguien te dice préstame por favor, si tú dudas de esa persona, ¿qué haces? Dame una garantía. Porque si no dudas de esa persona, tú le das. Sin que tengas nada escrito, sin que... Haya algo de por medio que le das, por confías en esa persona. Pero si confías, garantías. Y eso es lo que vemos el ¿eh? Le pide garantías al Señor. Es una fecha que el Señor tuvo la amabilidad de acomodarse a la incredulidad del que Y le dice, bueno, voy a preparar un sacrificio ya, ven, voy a esperar y espero. Y, y cuando trae esta ofrenda, Dios lo conoce. Es Dios que generoso inclusive, en medio de una actividad. Dios es tan generoso. Un comentarista del Antiguo Testamento, al, al describir esto que ocurrió, es la aceptación de la ofrenda preparada para Él como un sacrificio que el mismo Señor hizo que se consumiera milagrosamente. Y por el pueblo, mostró que el Señor todavía aceptaría en su gracia las oraciones y sacrificios de Israel si ellos abandonarían la adoración de los Obscuro y se volverían a él con su fraternidad. Mis obras y gracia, el no dejado de mi palabra y acepto esta ofrenda para decirles: Señor, ¿Sí? puedo escucharos, puedo esperar. Ahí. Finalmente, veamos la cuarta pregunta. Uh, estas preguntas no son muy diferentes una de la otra. Estas preguntas más bien muestran facetas de una misma pregunta. Si el Señor está con nosotros, ¿sí? que es la afirmación que está haciendo, ¿dónde está la señal? ¿Dónde está la prueba? Pero él ¿no? ahora está cuestionando el carácter de Dios y sus promesas. ¿Qué haces Al final, inclusive, ha visto la presencia del Señor, la prenda ha sido construida, eh, ya ha dicho que va y destruye a los ídolos, él lo ha hecho y no ha muerto. En otras ocasiones se hubiera muerto por destruir a los ídolos, porque lo quieren matar. Me están buscando para matarlos, papá no está para pelear con ellos, para defenderlos, papá dice que, que los dioses, es, que el dios dentro de ti mismo. No lo matan, miren, inclusive Dios muestra su providencia al evitar que el ser muertos. muerto. Pero a pesar de todas estas señales que están pasando, todavía hay dudas viejas y fueron las señales. ¿No? Y a veces nosotros somos como Pedro, tratando ¿no? de encontrar en algunas señales que nosotros le ponemos a Dios y conocer su voluntad. ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, si Él me pide que me case hasta esta fecha, entonces es la voluntad de Dios. Si reciban una llamada telefónica hasta mañana, entonces Dios quiere que tomes de empleo. Si el pastor me llama a su cocina esta semana, entonces Dios quiere que me dedique completamente al ministerio. O si esto, el otro, el otro, nosotros estamos poniéndole a Dios condiciones. Estás explicado con esta idea de poner, prueba a Dios para tomar tus decisiones. Poner que te Porque un. Porque es que que de onda peligro, ¿no? Si estás conmigo, no te que si estás conmigo, no te voy un pedazo de lana. Me está diciendo, si estás conmigo, voy a dejar este bello y que no este bello amanezca mojado todo lo que está alrededor es seco. Si de verdad estás conmigo, y el Dios haces al día siguiente que Dios al tomar el bello y es conmigo, no saca hasta una taza de dos no extraño, ¿no? Una taza de toxina que le explique el bebé. O de dos otra. y dice, pero, Una más. Perdóname, sé que realmente estoy siendo un teatro, pero una más. No, ahora que suceda al revés. ¿Por qué pide que sea al revés? Porque todavía en su momento puede haber el pensamiento de que todo es el casual, no es algo que debe saber ahora. Que el dolor es de salud y todos los dolor es de nojanza. Pues en vez Dios Poner El no es solo una evidencia de nuestra inferioridad, sino que también es una evidencia de nuestra vida. Dios tiene que hacer lo ya antes que yo haga el que él dice Y si no nos hermanos, ¿qué prueba más necesitamos? La cruz es la prueba más grande. El Señor dijo que nos reuniría de nuestros pecados, pero ha cumplido su promesa. No hay por qué durar, durar. Y si tú das, cura la cruz. A mí Dios no es unión de Dios. Nada más, allí fue exprimido nuestro Salvador, el Hijo de Dios fue exprimido hasta la última gota de sangre y agua, ese es el testimonio más grande de, de que Dios no nos ha abandonado y que Él nos ama, no necesitamos más pruebas. La Biblia dice en Isaías 53-5, fuertemente lloró en nuestras enfermedades y fue en muchos dolores. Nosotros nos tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas fue herido todos nuestros rebeliones, por por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz es sobre él, y por su mirada fuimos nosotros criados. El Señor ha combatido por nosotros. El Señor ha echado en tu para nuestra Y la cruz es dios nuestra, mí. No necesitamos poder, no necesitamos tener condicionar a Dios para saber que Él está con nosotros, que nos ama y que nos ha llamado con un propósito, no necesitamos hacer. Cuando hacemos esto, solo estamos mostrando impregnidad de nuestra parte. Cuando estamos dejando que el y el dolor estén esté en nuestras Nuestras acciones y decisiones solo estamos mostrando y productado? Inclusive en medio de dolor en el texto de Dios, en esta gracia. Y en el medio para ayudarnos a crecer y matar. Para ayudarnos a apreciar lo que va a venir en el Espíritu. El Señor nos va a librar. Vamos a ver en los siguientes capítulos. ¿Cómo el Señor nos va a librar? Pero lo que el Señor ha hecho en la cruz no es una liberación temporal en el tiempo de los fiestas. Esta liberación que el Señor ha hecho en la cruz es por los siglos, de los siglos y de los siglos. Sabes Dios no trata con dificultades como merece ser tratado. Como no cada conforme a nuestras comunidades, ha mostrado gracia y misericordia que nosotros no merecíamos. Así que camino que tú pondes tu confianza en el Señor. Y si estas son tus preguntas, espero que hayan sido respondidas y a las respuesto únicamente. En el verano de 1851, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo sin duda de mi señor inglés, algún lugar puerta, escondido en la barca en la que él se había desviado durante últimos días. Él y sus amigos habían en el pie de fe. Al final de que les llevara de previsiones se les acabó, la muerte llegó de manera lenta, pero inevitable, a cada uno de ellos. Conocemos algunos pensamientos que había durante aquellos días por medio de unas cartas que había dejado para su camino. En una de las últimas clases, ¿no? él estaba mostrando desesperación, este este el dice que está desesperado por deberada. La angustia nacida de la sed. No era casi insoportable. Él fue digno. pero los buenos hijos. De todo el mundo. Por justo el Y aunque él no fue tu Aunque no lo encontraron. Porque encontraron. Dice después de dos días. Encontraron los puertos sin vida de estos niños. Aunque él... No te encontraron en con vida. Él no ha desperdiciado. Él murió de una manera tan posible. Hambre, sed, en medio del mar, teniendo de tanta agua. Por eso libre, él escribe casi insoportable. Él murió, pero no desperdició Dios no la abandonó. No. Dios no dejó de amarte en medio de esto. No es eso que a predicar a, a todos los que se extraviaron y En mis Señor, Señores, el por parte de su palabra, Ya no de llamado para mostrar. a si es así, podemos alabar al Señor. Con el deporte, que te por el bien también de ti, el bien de tu por el Señor, al acercarnos a tu presencia por medio de la oración, pon las palabras de Carlos en nuestro ojo. También nos acostumbramos en nuestro primer. Y sabemos que los suministros producen desesperanza. La resistencia produce un carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. De esa esperanza no nos encontramos, porque tú, Señor, has llamado tu amor en nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo que nos ha explicado. Así sabemos, Señor, que cualquiera que sea la situación que vivamos, sabemos, Señor, que tú estás, en medio, Señor, que a abandonado, al pecado de amar, el Señor, y mostrar tu gracia en nuestros días. Solo te pedimos, Señor, por nuestros momentos, tuve nuestra fe rey, en nuestros momentos, por medio de tu palabra, Señor, que saludes a entender la razón de esas situaciones, Señor. Pero sobre todo, Señor, que en medio de tu estilo Señor, pongas siempre esperanza en nuestros días. Porque tú nos has en los llamados, Señor, en nos te pidas. No nos haces el Señor, y que el es tan grande en la que todos queremos que todos estamos pruebas, Señor que muerto para destacar, por favor, para la vida Señor y